y ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y aquí les traigo un gameplay Disculpen, <coughs> de Counter-Strike Global Offensive Y aquí están viendo una pequeña guía de cómo saber eh, que... O sea, voy a poner distintivos de la voz eh, y ahí está en pantalla Para que sepan quién es que está hablando en cada momento Y sin más retraso vamos al gameplay Ok, empezó me acabo con I'm going, eh I'm gonna go be- oh, Eh... Ah, pero he cubriado, ¿ah? Marikei. Yo estoy cubriendo larga ya, vete a cubrir corta. Ah, uh, olvídalo. Ok, están en B, olvídalo. Why they upgrade the clock? Pero mira, ¿qué? Hey. Ah, porque el ojo. Oh, oh, oh. Buena. Oh. Sí, bueno, yo no puedo no vi. Halb vale. ¿Tú? No, bro, tú que eres que le de los el loco, tío. Ok, te han ¡Ay, bro, todito! ¡Mira el tipo, la triple! ¡Ay, yo oh, me he asistido! El... ¡Mira, mira, mira! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eyes, oh, ey! ey no se la robin! Bueno, ya se nos sale a capaz. ¡Ay, yo puedo encajar, bro, again! No vuelven por aquí, ¿no? I'm watching long. Oh, pues volví. Daniel, deja oh, de, deja de, Ay, deja madre, de me atacar. Pero puedes que el compañero, pero es que tú disparas a lo loco. Mide los. Mide las balas por el amor a Jesucristo. Si tú ves que un compañero delante de ti, no empieza a disparar como un bendito desquiciado. <tose> mira era no importó con tal de que bueno ajá Thank you You're welcome guys bombs over here Okay I'm watching and hope our team is trying to spread out and get I told Pero para que tú me sigues Pero qué cuá la elite más Ajá yo tenía que cubrir la bomba Poncho Thanks smoke on a doors. I'm coming. Esta, esta no no a por aquí. Apple, Perdón, Apple long, Apple long. Apple, long. Apple, Apple long. Nice. No. Fuyo, fui yo, I'm Ayúdame. Estoy te... oh, aquí. ¡Pero qué viene y dispara? Ah, no lo veo. venir que le a corre. No Coño. lo cogiste. Diablo, me cegó. Guarda. I don't know, no, the City. down. Short. Look. Look, look, the I'm <laughs> watching Diablo in in in in in Cuidado Cuidado, que Nice. Bueno. nice. Nice. The bot is bot down. In on cut. They're down here. In cut. No, no, no. They are They're here. They are They're here. They're, in They're in in here. They're here. Ah, here. They're here. They're with up. ¡Diabloo! No. no hay nadie por aquí. I'm watching long. There long, they are long. Grenade. Long, long. Allá? Ya mataron. Voy a que up. yo estoy aquí. Cogiendo la blue, pues. Nice. Uf. Nice. Me encanta 30, mi 30. foto de perfil. There a... Copy that. Y. No hay aquí en Ellos están en puertas de long. ¡Epa! ¡Epa! ¡Come on, guys! We can do it! ¡Holy crap! Sí. ¡Come on, guys! Ay, mi madre. ¡Tenga, tenga, tenga, diablo no hay nadie! Lo cobré para acá. Diablo, Brian, diablo. ¡Es buena, cabrón! ¡Oh! Oh! God, God, yes. Yes. Yeah. Oh! Imagine. God! <laughs> Everyone committed! How does one even commit? Oh, yeah. I call some next level hacks. No, hacks no! It's okay, it's okay. It's okay. With, he's bomb, okay, but he went back up Ah, okay, he's There probably going to be more coming through that area But I know, Ve por where you were going Bob B, coming through mid It's B, it's B. Nice. Okay, it's only one less on B He's bomb, he's bomb, and he has a P90, so watch and the fusing. He's If you want a Zeus, shoot it. It's friends. 5! Diablo! What happened to him? He's a ese me iba uh, uh, a matar. He's a man. He's a man protege la bomba, protege la bomba, protege la bomba, protege la bomba. Ay, no por mi Ay, a ver, hay uno por mí. No salga, no salga, espera a lo mejor. Y vigila tu espalda que te puede venir uno. Vigila, vigila de. Eh, vigila ah o sea que vengan de A. Vigila que vengan de A, porque puede ser que vengan No es de caminar que te están oyendo. Ponte ahí, mira, en esa esquinita. Hay un francotirador, un francotirador, un francotirador, tirador, un franco tirador No salte, que yo te están oyendo. Ah, pero ya me vieron. Pero, así si yo no saben si tú te fuiste <risa> caminando No, tiene un francotirador. No, no te asome, no te asome, <risa> que tiene un francotirador. Mejor quédate atrás. <risa> Asegúrate que no te maten. Asegúrate que no te maten, quédate en esa esquina. Asegúrate que no te maten porque no nos tienen <risa> tiempo. Wait, wait out, out, sí, sí. Quédate ahí, quédate ahí. Cubre quédate, quédate, quédate. No salga, no salga, no salga. Ya, <risa> ya like Nice look try, look nice look try look oh, Okay Yeah Rotate, rotate Oh, <laughs> in cut In, God. in, God. in, God. in, God. in God. He's down Permimo coming for cat I'm open Oh, upper on cut Watch out, watch out, watch out Okay, he's down Mid. He grabbed bomb. Eric, wow, oh, hace con esa arma, erikito de esa There are two cat. One with a Camina, One with camina. I don't know. I think both have Ops ¿Y ese francotirador que está el piso? Come on. Genious. Come on. Come on. Oh. Nice. Uh, oh. Shit. shit. Oh, yeah. nice try. Yeah, One spawn. Oh, what? What? One on lower tunnels. That yeah, one on tunnels there is. one. Daniel, se está How much is like? No, se corriendo me refiero que le vaya encima. Ah, okay. Eric. Eric. Eric tú demasiado en realidad. Arriba, en A, en car, perdón. Camina, camina, camina. No coge esa arma, que es la misma. Soy... Ellos no saben que tú estás ahí. Mira, son tres. ¿Por qué tú coges esa arma? ¿Usa la otra? Ya vete, vete, que son tres. Son, vete, que son tres, vete, que son tres. Tú no tienes tiempo. Vete, vete, vete. Vete, vete, que saben que tú estás ahí ya. Vete, que tú sabes que están ahí, que saben que están ahí ya. P90 es mejor. No, they're mid. La bomba está yendo para pa cosas para acá, también. Flashbang. vas como un loco. te de de mí. No, no, es que están para matar, sí. No te metas así, no te metas así. espérate. Entra, entra ahora sí, entra ahora sí, entra. I have saved you. You're welcome. What can I say except you welcome? Don't die. It's going to a Eh, Daniel, Daniel, eh vamos para, vamos para que te cogiendo para. yes, yes. ¿Para dónde? Ah. Could I have saved by shooting out one guy? He's planning. He's planning rush Entra, Daniel, entra. Entra, entra, Jump entra, around, entra. Hop defusa. bueno. Déjame defusarme, déjame defusarme. Déjame defusarme, déjame defusarme. No time tiempo, better run. Oh. Yeah, yeah, yeah. Buena. Oh. Mira, nada más nos falta. 7 rondas para ganar Ok, Long. And don't stop, ¿Por qué DN el azul tiene en la mitad de la vida. I was Get, in fast, fast, fast. Get in fast, fast, fast. Mucho que muera ya. Plante, plante, plante. Que tenga la banda Que el planta. What do you have them? There's their eagle. Let's rush B. I'm gonna save one more time. Let me go first. One, one. <laughs> She's wow. right there. Plant, plant. plant. I, I should have gone in first for information. Fall back. One window, one window. I got a tunnel landing. Diablo! What ah. the fuck is this game? Pretty yeah, time, time... Time, time, time. No. Think, I think we should have time, we should. Ten seconds. No, no. They are time. If you... If you skip, fighting, we'll kill them. Get in. Let me go, I have sheep weapon. Let me fast, please. Goose. One good, one goose. One CT! One CT! What is that? One CT! One CT! There is one CT! Daniel, CT por favor. One CT! One CT! There is one CT! Thank you! he's guy doesn't say anything. 1 CT, CT! probably saving. One, three, one. Nice! Nice! Six... Six rounds! 6 more please I hope my life brother. Green come on Shh. okay oh God, screw it I'll back you up enter enter enter enter he's He like 25 25 long hay una larga, eh, Daniel cubre CT Daniel cubre CT y Colta, y él cubre larga yeah, it, it probably... Nice, killed... 3 -1, 3 -1. Diablo Cat, oh, Buena, nice, Brian, buena He's like, he's a eh? We're gonna have a flash, I'm gonna a flash Ah, okay. what? What? I One guy wants yeah. to be kicked Plan, plan <laughs> Okay, one guy, one guy, I can Okay, Nice MD, it's up to you, alright? McCree, McCree, McCree McCree, McCree McCree, McCree, McCree. Oh. Nice. Nice. nice. Oh, well, nice. Esta, esta esta ronda no la voy por jugar porque tengo que subir la, la compra yes. ahora. Y hey, Daniel, ¿estás Hay uno, hay feca, gente en corta. Hay gente corta que. Okay. Okay. One on two. he's behind that box. On A, the box. What? Nice. Get in and plant. Eric, come to B. Pa, are you going, Eric? Eric, what are you going to You, where are you going? Is No one said behind me. I was behind a me? me rodearon, a around me. rodearon. Me rodearon. Mm. Dude, Go to B, he's at go to Ve rápido, ve rápido, ve rápido Y planta Desde que tú llegues planta No está nadie ahí porque está vaina. Ponlo, ponlo Ahora cúbrete donde esté Está en medio, está en medio Apunta, ¿cómo no se apunta? Espérate, el azul siempre se nos va a Los azules. Sí. Daniel tampoco va a poder jugar esta ronda. Y qué pasó AFA Aken. Él está subiendo oh. Up. Hey, on, long Yo voy a coger el bot. Hey, ah. Someone grab that off. I have it que Yo estoy loco. ¿Quién oh. tiene flash? Nadie, ellos tienen fuego. A ver qué hace. Viene volando. La gente aquí. Rápido, muévete. Eh, ven para acá. Vamos. Te metí una headshot. Fuera. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Oh, doña, se bueno, le mató Daniel. con una pistola. Ah, pues no cualquiera. Con una Glock no lo creo. Sí, oh right. Right. Okay. Right, back. back, again. Oh, no, sorry man. What that uh, oh, Ah, he's on okay. uh, ramp, ramp, ramp. Nice. Mega one on He's not accurate. but ah, he Nah, Eric reaccionando rápido, Ay, pero mire, qué es esto. Vine, dame mire, esa mire, con, con todas. todas okay, eh, eh, Eric, right. dame esa de frango tirado, please. Era el otro. Vaya, no vaya. Okay, boy. I didn't even need to shoot him. Se muera. Plant, plant. Hey loco, estamos ganando pila Venga por ahí. ¡Ay, me mató a mí! Plante. Oh no, oh no. Tiene que plantar. Noo. Quiero plantar en un lugar. Que... He plant? he of... Déjalo ahí, déjelo ahí. Ya está en la caja, él puede, puede cubrirlo de castellano. Ahí yo les encanta. No. ¡Oh, Dani! ¿Qué tipo de, wait, de wait, reacción wait. tiene, él! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! No, ¡Ah! ¡Ah! Good, good, good, ¡Ah! ¡Ah! No, Brian. Ah, Brian, recomiéndame después de esto. Yo te recomiendo a ti. Vamos a ver qué hacemos. Oh, qué buena smoke. Nice smoke. Daniel, retrocede, retrocede. Ahí me pego tu introducción en el aire. Daniel, vete de ahí. Este mismo pegó todo lo tiros en el aire. You don't understand bueno, bueno. how to use that. Daniel cobra Daniel la atrap, la atrás. I'm talking a blue. Mira, okay. mira. Okay. Que lo cobra, que cobra nada más, que cubre. Fine. Sí, pero aquí había uno. Nice. Three. Yes, I do know how to use it. It's Magic. long it. Es no, long with up, muy long with Shoot up. So. Está en, no, no, se le, no le salgan, no le salgan, que tiene una WP Daniel, Daniel, quédate Daniel, atrás Quédate Daniel, atrás quédate Daniel, win, Daniel, Daniel cúbrete Mira, ponte en cat, ponte en cat, mirando para donde está la bomba Y ya, porque él tiene un francotirador Él no va a dar cosas, menos que él de la vuelta Ya, él va por larga, espera que él vaya a defusar Daniel, Daniel Mira, cúbrete, mira, cúbrete en cat Cúbrete en cat, cúbrete en cat Y si tú ya que estás defusando, sal ya no le da tiempo para nada. Vete, vete, oh, vete. Ya vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Yo he sido MVP siete veces. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? por el ojo ¿Qué? ¿Qué? ese bendito loco Ah, y ¿Qué? ¿Qué? amarillo entró. Kayla, Yo. Uh, Eric, hola. I all rush in the smoke or do you want go around? Here we go. Three, two, one. Get in. Of course, yeah. plant plant. I'm deep. I'm plant, took over a bot. I am yeah, plant. And I'm deep. I'm deep. I'm deep. I'm deep. Reload all your weapons if you want. One can. on upper right. channel. Cuidado. Titi, Titi, Titi. Buena. McCree. Buena. McCree. Nice oh, please. Mr. McCree, stop. Epa. Los Ya, tica que no le pegue nada. Que no le pegue nada. Get in. Están en casa, están en casa. No, no, no. Este es tipo... Eres tipo un dios con la, con la R8, loco. Tú del bajo, había uno. Debe estar por Cat o por Titi. Estoy vigilando Cat, pero yo tiro un, un. Un fuego. ¡Ay! ¡No! Daniel. ¡Camillan! So ¡Long, long, long, long! It's... Ah, hay uno ST, ST. Digo, eh. Corta, corta, corta, corta, corta, corta. Oh. -ca -ca okay, good. No, long, long, long, long. You see that? Daniel, that's it. We've won. We've ganamos. won. Ganamos. No team. What? What? What? Nice What? <laughs> <laughs> <laughs> nice. Oh, yes, nice. Nice. What? What? What? my friends. drop. Where's my